Y quiero decirte que tú eres mi princesa la pieza del rompecabezas. Veis si tú no estás, se quedó sin pieza. Ahora mi corazón vivirá siempre en simpleza Hoy quiero decirte que tú eres mi princesa, que eres la única pieza del rompecabezas. Veis si tú no estás, se quedó sin pieza. Ahora mi corazón vivirá siempre en simpleza Aprendí que todo tiene un final, sea para bien o sea para mal. En la vida ya todo está fatal, ahora cualquiera te puede fallar. Yo no me puedo confiar. Ni no me pueden fallar, hicieron si la pieza faltante, faltante te vas a quedar Yo aprendí que la vida es una sola, aunque juré que serías mi señora Ha pasado el tiempo y no me arrepiento De haberte mostrado mami todos mis sentimientos Y yeah. ay, no sé si tú piensas igual ya Para mí el mundo está mal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 Ahora mi corazón vivirá siempre en simpleza no sé si tú recuerdas que soy